Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Pero hoy es martes y cuando te digo que es martes te estoy hablando de ADN emocional. ADN emocional con la conducción de Daniel Molina. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Daniel Molina en la tarde de... ATN emocional. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Karina, hola Deli, hola Cris, ¿cómo andan? Hola Dani, hola Karina, hola, hola, hola chicos. a, todos, ¿todos, a bien? todos los que nos escuchen. Hola a todos. Los... <risa> bueno, me encanta, me encanta verlos como todos los martes, ya espero, realmente yo espero que vengan acá al estudio y que podamos disfrutar de este que es nuestro espacio de radio, ¿eh? Así que los espero Bien. con los brazos abiertos que ese día llegue. Gracias. Bueno, Porque a mí me gusta jugar, la verdad sí. es que no hay una edad para jugar. Entonces a mí me gusta, y ustedes le ponen tanta onda en un tema tan delicado como son las emociones, como son el ADN, a veces ustedes cuentan situaciones de gente que sinceramente está sufriendo, pero logran esa transformación, ¿no? esa transformación de vida entonces por eso es muy lindo y siempre con, con el humor que los caracteriza así que espero que estén acá para que podamos disfrutar juntos como hacíamos anteriormente todos los, todas las tardes de los martes Buenísimo ojalá bueno, arrancamos Arrancan, están preparados ya bueno, a mí me gusta hablar principalmente de que lo que dijo Karina tiene que ver con que nosotros no podemos transformar a nadie, pero sí entender que nosotros podemos transmitir para que la gente misma se transforme. Así que la idea es la unión ¿no? en este programa y es transmitir esto para que la gente tenga herramientas para poder eh, cambiar la creencia y poder modificar su sentido. En el caso de hoy, que era, eh, si jugamos, si jugamos con la vida sería... Eh, después de una charla que vengo teniendo desde febrero con Martín, se llama, un consultante, que no lo conozco, pero realmente ya lo conozco un montón, porque venimos hablando desde febrero, este, surge esta, eh, este día hablar de, de si jugamos o no, ya que muchas veces hay personas que no eligen o no eligieron lo que están haciendo y no están eh, contentos, pero cuando uno se toma la vida como un juego, puede llegar a aprovechar eh, y cambiar la percepción del lugar donde está y hacer su vida más saludable, mucho más agradable. ¿no? Entonces de ahí viene eh, esta charla para poder hablar de este tema. Y mm, entender que hay muchas personas que mantienen una creencia de que estar serio sería más responsable. Y realmente nosotros vamos a transmitir hoy que estar eh, juguetón, eh, alegre constantemente, eh, somos más responsables, ya que estamos hablando de la unión, y podemos ayudar a que quizás los demás también ayuden a trascender el momento que estén viviendo. No importa lo que hagas, ni lo, ni lo que tengas que, que pasar en este momento, pero sí podés tomarte la vida jugando, porque uno se vuelve mucho más receptor cuando está eh, feliz, riéndose, en juego. Y de la otra forma, cuando uno está serio, preocupado, eh, muy atento a lo que está eh, sucediendo, eh, no está tan receptor, sino que se le cierra al mundo y solo percibe lo que lo rodea o el conflicto que esté viviendo, por la cual está haciendo algo mucho más grande de lo que realmente es, ¿sí? porque solo puede ver lo que está eh, viviendo y no puede recepcionar todo el resto de, de, de la vida, ¿no? de no lo que decimos siempre que es, no lo que nos falta, sino lo que tenemos. Entonces, a todo eso, eh, digo, si nosotros asociamos que la endorfina, ¿sí? la endorfina, eso me conté la palabrita para no, para no equivocarme, la endorfina es se dice que es la, la hormona de la felicidad, ¿no? Que a su vez esa hormona de la felicidad es la que produce eh, eh, el, limitar la, la cortisol. El cortisol sería lo que produce el estrés, ¿no? Este, o sea que esto sería biológicamente o, o cómo trabaja químicamente el organismo y a su vez eh, eso produce una hormona que eh, nos mantiene mucho más receptivos con, con, eh, mentalmente, ¿no? que sería hacer eh, una agilidad mental para poder recepcionar todo lo que tenemos que, que percibir. Entonces, eso sería la parte química, orgánica y después desde de lo emocional Entender que podemos hacer que vivamos una vida mucho más saludable proyectando a través de un juego todo lo que estamos proyectando y entender que vivir apasionadamente es tratar de sentir que nos arde lo que estamos haciendo con mucho agrado, aunque no nos guste lo que estamos haciendo, pero sí que quizás hoy tengamos que hacer lo que tenemos que hacer y que no nos agrade lo suficiente. Entonces hacemos mucho más divertida la vida jugando. Yo hablo siempre de mi propia experiencia y a mí me gusta um, transportarme al sentir que mi madre siempre me decía no puede ser que tardes tanto tiempo programando una joda, ¿entendés? Y, y bueno, para mí era mucha diversión eso, porque tengo un montón de anécdotas para contar, no, no las voy a contar ahora, pero sí hay una cosa que tiene que ver con con lo que es la, la resiliencia, asociado a la, a la felicidad, ¿no? Al, al juego. Y, y la otra vez, cuando les contaba a ustedes que, que había tenido un accidente, que había chocado contra un camión de frente, en, eh, choqué contra un camión de frente, imagínense cómo había quedado el auto, porque a mí me había quedado el volante acá, ¿no? Y tuve que esperar la ambulancia, y que venga a buscar a todos los pasajeros que tenía arriba, mis amigos, que no les pasó a nadie nada, solo fue en golpes que tuvimos, eh, en ese momento vino los bomberos y como salía humo ponen una barreta para sacar abrir el capó y yo le digo qué haces y entonces el bombero me dice no quiero sacar y digo no ves que me lo rayas le digo yo <risa> y los bomberos me miran como diciendo que estaba loco y digo no te estoy cargando pero todas esas cosas más la charla que tuve con mi amigo que tiene la edad de mi mamá que pasamos toda la noche internado en observación nada más este, nos reímos toda la noche y fue mucho más saludable y un buen recuerdo, es decir a pesar de lo que estábamos viviendo, este, fue muy divertido. ¿sí? Entonces lo, no lo recordamos con, una, con una, eh, un amargo adentro. ¿no? Contamos como haber tenido la posibilidad de seguir viviendo y, este, y que no nos hayamos hecho daño este, a pesar de que hayamos perdido cosas materiales en ese momento ¿no? o hayamos por un momento de, pasado por un impacto emocional que nos ha eh, eh, sido un shock emocional de, de miedo, susto ¿no? de, lo que, eh, de lo que vivimos pero eso estaría asociado también vivir en gratitud de lo que estamos viviendo entonces es una asociación de todo para poder jugar, divertirnos vivir en gratitud y, y generar todas estas hormonas que producen la felicidad y también se transmiten biológicamente y también en resonancia con el mundo. Pregúntenme, porque si no sigo. ¿Vos, sí, vos decís. <risa> dale, perdón, perdón. dale, dale, vos, dale. Vos. Dale, dale, dale. No, no, te preguntaba porque, como hiciste este comentario justamente en relación sí. al ejemplo anterior del tema del choque, sí. esto es un poquito, digamos, un poquito, eh, tiene que ver, por ejemplo, cuando uno se cae en la calle porque sí. tropieza y demás. A mí, por ejemplo, me cae. cuando me he caído, me agarra un ataque de risa terrible. Pero a la vez, vienen cinco personas a querer levantarte con cara de pánico. Eso justamente, exactamente, es lo contrario a lo que te ocurrió a vos. Digamos, que no, todos se eh. ríen. Ah, al todo? revés, todos, todos se ríen del que se cae. Decís... Claro, porque en realidad, lo más divertido sería que se rieran todos, entonces... Porque yo me, yo me río, y los demás te ponen cara de pánico porque decir que te rompiste toda. Porque todavía no, todavía no saben lo que te sucedió. O sea que yo creo que después se pueden reír con vos, pero también nosotros nos ponemos en alerta, así que creo que es entendible. El tema es de que vos lo tomes como un juego, de que en este caso, tan simple como que te caíste, y en una forma media tonta, y te reís, a pesar de que capaz que te duele. ¿tá? Y todos comparten con vos, y uno se vuelve más perceptivo, y con buena con alegría a, a trascender lo que tengas que vivir, el dolor, la fractura, lo que sea. ¿no? Pero bueno, en eso se llama también resiliencia, ¿no? Exactamente. Y en cada momento a eso, tan simple. Parece que bueno, a eso. ¿De? Eso, a eso, ¿eh? Que a eso justamente trataba de referirme. Bien. A la resiliencia. Entonces, bueno, eso era lo más simple. ¿Qué querías decir, Delia? No, no. Eh, yo me imagino a la gente que por ahí está escuchando y dice uh, ¿Cómo jugamos? ¿Jugamos con, con qué? ¿Cómo podemos cambiar las cosas así como así? Eh, yo me imagino que para la gente no debe ser tan fácil eh, imaginarse ante una situación difícil de su vida eh, decir, bueno, ¿cómo la cambiamos? Eh, ¿Cómo jugamos? ¿Cómo nos ponemos a reír? ¿Cómo? Eh? Hay yo muchas digo, personas... ¿eh? Sí, dale, dale, sí. No, no, Perdón. no, decime. Hay muchas personas que, que llevan eh, muy buenos sentimientos y mueren eh, por grandes preocupaciones. ¿tá? O sea que... Que por ahí eh, tal vez no existieron, ¿no? Realmente. Y todo lo que vimos no es real. Siempre hablamos de esto. No es real, sino es la magnitud de cómo lo estoy tomando para mí. Entonces, hay muchas personas que lo viven tan seriamente que esto que estamos hablando se lo pierden de poder interpretar porque no han vivido esta forma de percibir la vida a través de un juego, de interpretar que eh, me permita yo reír y ser divertido en mi vida porque va a ser más saludable. pero llevan una Porque la interpretación, la interpretación en general siempre está, ¿no es cierto?, Sí, pero esa interpretación tiene que ver con una información de creencia. Claro, esa, puede ir para creencia, un lado o para el otro. O para el otro. Bueno, la creencia de que ellos piensen que eh, eh, son más responsables siendo serios. Y mucha gente anda con cara larga preocupado porque creen que son más responsables estando serio con la misma tragedia que otro que lo puedes llevar eh, alegremente. ¿no? Entonces, si vos te reís en un momento de tragedia, muchas creencias piensan que eh, sos un irresponsable. Sos un irrespetuoso por ahí. Claro, se está riendo de, una, de algo que, que no entiendo de qué se ríe. Bueno, yo digo que he pasado por un montón de experiencias en mi vida, como todos, este, pero en esos peores momentos siempre siento, y, y son por comentarios que lo han vivido, que decía, ¿cómo te podés reír en este momento? Y la verdad que... No sé si es un mecanismo de defensa que utilizaba en ese momento, pero ese mecanismo hizo que yo saliera del contexto de tanta preocupación y empezar después a ocuparme, porque al ser más receptor me puedo ocupar del tema y no preocuparme al, al Pepe, como decimos, y, este, y poder relacionarnos sin perder más de lo que estamos perdiendo. ¿tá? Porque si vos tenés un conflicto, del conflicto que sea, eh, al perder algo que te preocupa, o no querer perder algo, hay una situación, no puede ser económica, o alguna otra, un, una enfermedad, lo que sea, te estás perdiendo de vivir el amor en tu entorno. Entonces, no perdamos más. Eh, anímense a vivir como un juego, y aceptar que, que esto es una forma de trascenderlo más rápido, a través de la unión, y esto contagia también, esa es la responsabilidad que hablábamos el otro día, también de la responsabilidad que tenemos todos de, la resonancia de hacer que los demás la pasen mejor, porque si los demás la pasan mejor, yo la paso mejor. ¿sí? Claro, contagia. Sin duda. Bueno, sí. pregunten si quieren sí. algo más, porque si yo, no lo sí, quieren ¿eh? eh, Sí, yo eh, me quis, quisiera que por ahí eh, digas qué significa resiliencia. Bueno, la resiliencia tiene que ver con la capacidad de poder eh, eh, construir algo eh, eh, a través del, del suceso vivido, que sería no como una tragedia, sino como un aprendizaje continuamente. Si yo, eh, me, lo que me suceda tiene que ver con una experiencia que sería, eh, eh, eh, ¿cómo se llama? No un obstáculo, sino una posibilidad para darme cuenta o para trascender o para vivir una nueva experiencia que me va a mejorar en mi vida. Si lo vivís como algo trágico y te quedás en víctima, eh, encerrado en esa situación, te vas a perder de percibir todo lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con el amor y la unión, y, y vas a seguir siempre repitiendo las mismas historias, porque no estás percibiendo lo que es eh, la, la resonancia tuya, que sería la sincronicidad de la vida para que te presente lo que te está presentando. Recuerdan que no existen ni los accidentes, ni las enfermedades, nada que no tenga nada que ver con un propio sentir de un pensamiento, de un sentir emocional. Entonces, si somos proyección de pensamiento, todo lo que nos sucede tiene que ver con esta información que estoy llevando y que la vida en sincronicidad me lo va a mostrar y si me resisto me lo va a mostrar en una forma más violenta, con el tiempo. Así que la vida siempre está mostrándonos a través del otro, o de las cosas, lo que realmente somos. Y si observamos desde ese punto vamos a poder eh, a aprender a percibir mejor para poder trascenderlo y volver a vivir unas experiencias más evolutivas, no de esta misma manera. Sí, nosotros Todos en, en algunos en algunos otros programas hemos hablado de, de la manera de reaccionar ante determinadas situaciones, no quizás, sí. eh, quizás eh, es muy importante, porque creo que ya lo hablamos en otra oportunidad, ese tiempo que uno se toma, antes de una reacción, de cómo, de cómo uno va a reaccionar ante una determinada mm, situación, ¿no? para hacer como un... Este... Bueno, eso, eso es hablando, cuando hablamos de la memoria genética o, la, o, o el inconsciente, que sería la información que tenemos, que lo que hacemos es detenernos, agudizar la observación, el observador detenernos para poder no reaccionar como la información que tengo ya arraigada desde mi matriz que sería la información o transgeneracional o desde mi infancia. Entonces, cuando yo la detengo, puedo hacerlo consciente y puedo reaccionar de otra manera. Si no, voy a reaccionar siempre, porque recuerden que otra vez también decía que el inconsciente tiene 40 millones de bits de velocidad contra 4 del consciente. O sea que siempre nos va a llevar eh, primero la información que es inconsciente. O sea que si yo tengo una forma de percibir a través del enojo y la defensa, lo primero que me va a venir es eso, pero al, al entrenarme agudizando el observador, deteniéndome a la respuesta, voy a poder observar, darme cuenta que no es real, que lo que estoy viviendo y percibiendo solamente es una información, y ahí puedo ir modificándola hasta que esto se me haga eh, carne, una creencia a través de otra creencia. Y así es como modificando, trascendiendo para no volver a vivir las mismas experiencias. Vamos. Perfecto. Sí, no, bueno, eh, me, no. me lo relacioné con eso porque eh, si, no, si no nos tomamos ese tiempo para, para pensarlo, de vamos qué cargar. manera vamos a tomarlo, claro. Eh, lo, lo recordé, lo, lo relacioné con eso. Ok. Bueno, Chris, ¿querés preguntar algo más? Si no, cerramos acá. Me parece cortito y divertido. ¿eh? Sí, sí, sí. Y porque que, yo que tengo... sea claro. Sí, como costumbre de costumbre vivir para atrás, pues no. <coughs> Eh, Delia preguntó la, la resiliencia se utiliza mucho en estos momentos se está utilizando mucho que tiene que ver cuando de, la recuperación después de una enfermedad que un poco vos lo hablaste de, de, de, vos de desde cualquier punto de vista ¿no? exacto, exacto. Sí, una enfermedad sí. o alguna situación que hayas vivido así que que Sí, sí, puse enfermedad porque bueno, es más este, como más práctico eh, más este, común, sobre todo en estos momentos que vivimos, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Dejamos acá. Le decimos bueno. a Karina que aparezca. Hola Cari. Acá estoy, acá estoy. Bueno, <ríe> bueno cortito los, los y. Cortito de ADN. ¿eh? <ríe> claro, acostumbrado a mucho, bueno, este, yo les daba para más, pero está buenísimo porque siempre es mejor la calidad, no la, no la cantidad. Sí, pero sí, sí. creo que es más fácil buscarlo y entender eh, así con un título para que cada uno pueda trabajar lo que quiera, entonces es específico. Esa es la idea que Exacto. tenemos de trabajar. Y cuando podamos estar en la radio, quizás esto, dividirlo en dos bloques y hacer dos temas distintos, pero cortándolo para que sean cortitos y que se puedan interpretar eh, directamente cada tema. No sé, me parece a mí. ¿Seguro? Ah, sí. bueno. Sí. Si tu equipo está de acuerdo... Yo también. <risa> bueno, bueno gracias. chicos, gracias por todo y nos vemos el próximo martes. ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias, Chau, chau. chau, chau. chau. Así, así pasó ADN emocional en la tarde del magazine, acá en Radio Mix. Ya venimos.